Ya, ahora sí. Me puse en el de nervioso desde que llegué a puntear sin loñeta. Y voy a cantar la parte de la disputa, ¿no? Ya, buscártela. Con eso no te tengo, con lo de ti. que no te dé vergüenza, güey. ¿no? Vamos a ver ahora. ¡Qué campo de mirar! <ríe> Tres, cuatro y Y al fin pierde su esplendor, mi llamada en un cajón, en un cajón. Tres o cuatro balas que renacen el amor, que perdí en mi interior y revive la pasión. de sí. se mi alma, en mi interior, en mi interior. Tres o cuatro balas que recibo con honor y yo muero con valor, que revive la pasión que me inspira.